¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Hoy toca hacer algo algo raro. Mira, ¿eh? Un momentico. ¿Ves todo esto? Pues cada vez que nos ríamos, tengo que poner una cosa de esto. Vamos a darle a Play y dirás, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver un vídeo que me ha hecho kilintar. ¿A miedo? ¿Por qué me ha dicho que me voy a reír? De hecho, él ha citado la idea... La idea de ponerme todo eso ha sido suya. Así que la culpa se la echas a él. A mí, no. Aunque no se va bien. Ti, ti, ti. Espérate. Espérate. Espérate. Pero bueno, Espérate. Espero que esto no tenga copyright. ¿eh? Porque si no, la vamos a... liar un poquito, ¿sabes? Espero que no me hayas puesto... música con copyright. <risa> <risa> <risa> <risa> ¿Qué pasa, chavales? Vale, ahí bien? fue cuando... Oh, hice... Me parodia imitando a... Eh, a auron play ¿No lo has visto? Pues ves a verlo, Pero después de ver este vídeo Vamos a seguir viendo esto ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? No he entendido eso Lo siento mucho, no me puedo reír porque no lo he entendido Dos, tres, tres uno, dos, tres, tres uno, dos Ahora sí Voy a ponerme esto No es por nada Menos mal que estamos en invierno Porque si fuera en verano Esto no lo haría, ¿sabes? ¿Por qué? Pues porque hace mucha calor ¿Sabes? Y lógicamente no me voy a poner aquí A, a ponerme cosas encima Con todo el calor que hace Porque todos tenéis la misma cara de susto? Ah. No sé cuántos... Dos meses Ha puesto tres la Vale, ese vídeo es de un vídeo. Lógicamente, ese vídeo es de un vídeo. No va a ser de una foto. Que hice doblaje. Antorcheo todo un poco porque si no me van a matar. ¡Ah! ¡Ah, he, ganado he ganado un premio. He ganado un premio a la mejor canción. A la mejor canción. ¡Ey! Esa canción se me ocurrió. Ese clip no existe en el canal. Dirás, ¿entonces por qué está en el canal? Yo te explico, tú tranquilo, tranquila. No pasa nada, yo te lo explico. Resulta que empecé a grabar una serie de Minecraft. Que por cierto, eh, dentro de poco, volvemos al Minecraft. Eh, y empezaré a poner... Eh, series, eh, mapas y cosas muy guays, ¿vale? Estaba grabando ese vídeo que no lo he subido nunca porque me, no me gustó, básicamente Se me ocurrió la idea eh, durante la grabación del vídeo pues cantar la canción Así que se ha quedado esa canción Si quieres ver el vídeo completo pues te lo dejo aquí a las formas todos los vídeos que vamos a ver aquí ahora te los dejo en la descripción o en la caja de comentarios. No, mejor en la descripción, porque como empiece a poner ahí enlaces en los comentarios nadie va, a, no va, nadie va a comentar nada, ni va a pasar nada Porque se ve ahí muchos enlaces y queda raro, ¿sabes lo que te quiero decir? Bueno, vamos a darle a play Baby. Vale, eso fue, eh, para que no lo sepa es del juego Little Nightmares Creo que lo he dicho bien, ¿no? Little Nightmares Little Nightmares Pronunciation. pronunciación en inglés Esa es la escena en la que terminamos con el cazador O sea, esa es la escena en la que digo por fin me he librado de ese pesado que venía todo el rato detrás mío y no podía estar tranquila con Wendy. ¿No lo has visto? Pues ves a verlo. Pero después de ver este vídeo que te veo, te vigilo. No te llamo, lo siento. <risa> <risa> <risa> eso está muy bien. Eso está, eso, está, eso está muy bien. Eso está muy bien. Así que... Toca ponerme peluca. ¿Por qué? Pues porque al señorito Kirin no se le ha ocurrido otra cosa. Ni que decirme. Oye, si te vas a reír con el vídeo, te pones una peluca. ¿En serio? ¿En serio me tengo que poner una peluca? No veo nada. Pero bueno. No sé cómo estoy quedando. Prefiero no mirarme en el espejo. Por si acaso, estoy horrible. Tenemos una moneda... De un euro que lo vende por dos euros. ¿Qué pone? Hola, muy buenas. Vendo un euro a dos euros. Espera, espera, espera, espera. Muy buenas. Vendo un euro a dos euros. No entiendo eso. Dinero? No lo he entendido. Explícamelo porque no lo entiendo. Es por favor. <risa> <risa> Tú no lo estás viendo. Me estoy viendo yo ahí en la cámara, socorro. Yo no timo a nadie, yo soy sincera, simplemente. ¿Ves? Me puedo poner un trapo en la cabeza. ¿Ves? Me puedo poner un trapo en la cabeza. <risa> Hola, ¿qué tal? Soy Sufirdente, vengo aquí para entretenerte. Me pongo una peluca, me pongo otra, me pongo una gorra porque mola. Así. Este momento fue... Muy difícil. Que no, no, no, no, para que no sepa, ese momento sí es del juego de Light and Nightmares. Otra vez la pronunciación perfecta. En la que teníamos que pasar de un sitio a otro sin que la bruja nos vea y que nos pillen los alumnos. Esta, esta es la, la que yo decía. Esta, esta bruja te pilla enseguida. A la mínima. Ah, hay que ir con cuidado en el juego, ¿eh? Que por cierto, dentro de poco tienes capítulo nuevo. Lo no vamos a tener, chonco. Pero... Bueno, y esto La biblioteca flipas Ay, que me ha pillado, me ha pillado. Oh. A ver, como chiste está bien Pero no me ha hecho gracia el examen. Este reto es el nunca, nunca A ver No se ve nada Espera, espera, espera No se ve No se ve nada o sea, ahora me estoy dando cuenta Me estoy dando cuenta De que en el cartel no se lee nada O sea Fíjate en esto ¿Tú ves algo? Yo menos Porque tengo aquí el foco, Pero ¿Tú ves algo ahí? Yo no veo nada Vamos todos a bailar No puedes encontrar nada dentro de la imagen ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, está la imagen Dentro de esa imagen O sea, en la pintura En la foto Dentro Hay un, una cosa escondida ¿Me he explicado bien? Y ya está, ¿para qué más explicaciones Vale, vale, espera, vamos a ver esto ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, está la imagen Dentro de esa imagen O sea, en la pintura, en la foto Dentro hay un, una cosa escondida A ver por algo, bien? eh, un momento. La nariz de payaso Es que es lo que hay a ver, a ver... Se acabó. Ah, yo pensaba que iba a poner algo más. Vale, pues se acabó el vídeo. Si me quieres seguir en Instagram, pues ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Vas a Instagram, pop, pop, me buscas Sofis20, y ahí me puedes seguir. ¿Queréis darme ideas o lo que sea? Aparte de aquí en YouTube, me podéis escribir en privado en el Instagram del de youtube y, y me voy a quitar ya esto porque no es por nada pero como como que muy bien así aparenta ap así no estoy yo muy